Bien, vamos ahora mmm, con Jotas 1 y 2 del repertorio de Ángel Pinto. Ángel Pinto nació en el País Vasco, pero vino a Zamora a trabajar en los, en los altos ¿eh? de Ricoballo y demás. Eh, vivió mucho en Aliste, se estableció en el pueblo de Ceadea. Eh, tenía una hija que lo acompañaba él inventó una máquina de, de, hacer, de hacer fideos ¿eh? y tocó mucho, como digo, por aliste en los años 70 ya eh, jubilado prácticamente finales de los años 70 eh, principios de los 80 es cuando yo lo, lo conocí en Zamora, en el barrio de San Isidro y tenía una, una picaresca ¿eh? Eh, lo contrataban todos los, eh, todos los años para las fiestas de San Pedro ¿Eh? Y él decía, como hay que estar mucho tiempo, ¿eh? hay que tener sus. Eh, tenemos que tener nuestras argucias. ¿eh? Y era muy curioso, muy curioso, dulzaina, caja y bombo. Y eh, él iba con la dulzaina y fumaba en pipa. ¿Vale? Entonces eh, ocurrían cosas del tipo este. así podía tirarse toda la mañana sin cansarse ¿eh? ya, estaba muy, ya estaba muy toreado ya estaba muy muy maleado ¿eh? y entonces tenía argucias de este, de este tipo ahora eh, vamos a tocar algo del repertorio anterior que tenía, eh, dos jotas muy, muy bonitas, Ángel Pinto que eh, llenó ese espacio en Zamora Capital como os digo, finales de los 70 y principios de los 80 cuando yo lo, lo conocí eh, también hizo un poco las veces de Charambita de Valorio eh, la Charambita eh, se ponían al lado de un puente y había sido Bonifacio Arevalo eh, otro dulzainero anterior de Zamora Capital los que eh, tocaban eh, en, ese, en ese lugar para eh, los obreros ¿eh? y yo le vi hacer un poco casi las, las, las veces de, de Charambita de Valorio pero ya sería la tercera charambita, puesto que la primera había sido de uno que llamaban el portugués, luego la de Bonifacio Arevalo, y por último, algo de charambita, también hacían eh, eh, Ángel Pinto y los que le acompañaban. Las notas 1 y 2 que hemos llamado del de repertorio de Ángel Pinto. y bailar los cojos tienen la fama pero baila para, para bajar tienen la patita mala ya no quiere tu madre que yo vaya al café porque dice que tengo los amores en él, los amores allí eso no puede ser más allá de la alicia tengo yo mi querer